Y vamos a compartir precisamente estos momentos con Daniel. ¿Cómo estás? Daniel, qué gusto tenerte aquí en primer plano en Bolivia. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto enorme hablar con ustedes. Gracias. Bien, es periodista, brasileño, argentino. A ver, Daniel, ¿cuánto tiempo te ha llevado, antes de presentar el video, cuánto tiempo te ha llevado buscar el video donde hay esta declaración, que la vamos a conocer enseguida, ¿Dónde habla precisamente el presidente Jair Bolsonaro? Bueno, yo eh, cuando leí la noticia me pareció eh, como muy importante que conociéramos a este video, ¿no? Como la fuente del, del colega Darío Pignotti de Página 12 no, no sabía la fecha exacta, nombró una comunicación por el live, las lives semanales de Bolsonaro que hace todas las semanas una transmisión por redes sociales, nombró que... Había algunos meses, imagínate que hace eh, estas lives todas las semanas, ¿sí? religiosamente todas las semanas. Entonces yo, tenemos que encontrar este video, y empecé a buscarlo y estuve casi 20 horas buscándolo, escuchando todas sus lives, todas las sarta de locuras que dice Bolsonaro, y por fin logré encontrar la live del día 29 de julio de 2021, cuando Bolsonaro confiesa, Así, al pasar, que estuvo, que conoció personalmente a la presidenta de facto, Janine Ayaz. 26 horas, más o menos, estuve buscándola 26 horas de trabajo, Daniel, me dices, el video es de julio del 2021. Eh, normalmente habla, como tú señalas, Bolsonaro, allá tiene programas en donde habla de varios temas referidos a la política económica, en fin, del Brasil, en fin, diferentes temas. Eh, y es un trabajo minucioso que realizaste 26 horas buscando la parte donde habla. Eh, esto significa que eh, lo que vamos a escuchar en los siguientes minutos y lo vamos a compartir con la audiencia es un hecho comprobado, porque es una declaración que se ha extractado de precisamente... Un, un encuentro con la población, no sé cómo le llaman allá en el Brasil, eh, este tipo de presentación que hace el presidente brasileño eh, cada cierto tiempo. Eh, ¿Nos puedes comentar esos detalles, cada cuánto habla y la fecha exacta de cuándo fue el video? Se llaman lives, que son transmisiones en vivo por sus redes sociales, que luego los medios de comunicación, amigos de Bolsonaro, lo transmiten, lo comentan, lo... Lo, lo, lo, lo, lo, lo, como lo propagan por todos sus medios, también los medios Amigos de Bolsonaro. Son semanales, o sea, todos los días, los jueves, por lo general los jueves, si tiene algún problema de agenda, quizás no se hace el jueves, pero por lo general los jueves hace esta transmisión que es la, la live de Bolsonaro. En esas transmisiones ya escuchamos, tuvimos que escuchar una serie de locuras, como cuando dijo que eh, la vacuna de, para la covid para el COVID-19 podría provocar, basado en una fake news que salió en Londres, que podría causar eh, infección por HIV, una locura, eh, otras en que dice que no está en contra de la vacuna, pero no voy a vacunar a mi hija, cosas de este tipo, ¿no? Son lives que duran por lo general entre una hora a una hora y media. Esa, especialmente la que nombra a Janine áñez duró más de dos horas la live y fue considerada por los medios de acá como una live bomba, porque fue una live que Bolsonaro criticaba duramente al sistema electoral de Brasil, al presidente del Tribunal Superior Electoral, y durante todas esa, esa, esas, esas dos horas de, de, de transmisión, empezó a hablar sobre su contrincante Lula, y decía, porque Lula apoyó, tenemos que ver a quién apoyó a Lula, que Lula apoyó a que volvieran los de Evo Morales a Bolivia, y ahí en un momento nombra Bien, entonces el contexto en el que... Eh, habla de que conoció y eh, estuvo, se reunió con Janine Áñez, es el tema de democracia eh, ¿cuánto tiempo habla de Bolivia o cuánto tiempo habla de Janine Áñez? ¿tienes eh, el tiempo exacto? por favor Daniel la realidad, la realidad hace, do, hace dos referencias en esta live la primera referencia que eh, habla de Venezuela, mira cómo está Venezuela, que yo puedo recibir a los refugiados de Venezuela, porque allá se vive un comunismo, y después habla, mira lo que, lo que pasa en Bolivia, que ahora volvieron los comunistas, y después, casi media hora después, vuelve a hablar sobre... ¿A eh, Lula quién apoya? Miren a quién apoya Lula. Lula apoya a los dictadores de Venezuela. Mirá lo que, el apoyo que Lula dio al regreso de Evo Morales a Bolivia. Y ahí habla de Janine Áñez en este momento. Bien, Daniel, vamos a presentar a continuación el video para toda la audiencia porque esta es una prueba incontrastable. Es una declaración que ha hecho el presidente Jair Bolsonaro. Y después comentamos este video la partecita que se refiere a Janine Áñez, que es muy corta, indudablemente, eh, también tiene su traducción. Y luego la compartimos con Daniel para tener el contexto general, porque el presidente brasileño habla, por supuesto, en portugués. Corre video, vayamos a ver y escuchar. Atender a sus patrones, ¿para dónde puede llegar o Brasil? Olha, ex-presidente da Bolívia, Janine, tive com ela uma vez uma pessoa simpática. Está presa, sabe qual é a acusação? Atos antidemocráticos. Alguém consegue associar alguma coisa que acontece no Brasil? Temos um deputado federal preso. Foi ignorado o artigo 53 da Constituição. Bem, aí está o vídeo. A ver, eh, está hablando en portugués, tú que nos vas a facilitar, y en realidad a toda la audiencia en Bolivia, ¿qué es lo que dice textualmente Jair Bolsonaro con referencia a Janine Mire, Miren, dice, miren qué pasó en Bolivia, miren lo que pasó con Janine, eh, yo estuve personalmente con ella, es una persona muy simpática miren, miren y piensen, no tiene, alguna, no tiene alguna similitud con Brasil eso, porque se refería a la prisión de un diputado que está preso también por, por otros, otros motivos, nada que ver con, con los de Yanin, por temas de corrupción, entonces hace una referencia como que, mira lo que pasó allá y se, vuelven, se vuelve Lula, se vuelve PT, mira lo que va a pasar, la democracia acá está en riesgo, y eso todo en un contexto en que Decía que las elecciones, tienen que creen las elecciones limpias, que el sistema electoral brasileño, que es del voto electrónico, que está ya comprobadísimo que funciona y que es totalmente seguro, no es seguro, porque lo que intenta Bolsonaro, como sabe que tiene muy pocas posibilidades de tener ganar la reelección, sabe que su única forma de no dejar el poder o intentar complicar todo el proceso electoral brasileño, que se hace de forma totalmente independiente, es diciendo que hubo fraude. Una receta que ya conocemos, ya vimos en todos lados, de hecho, con, con, en, mismo en Brasil pasó cuando ganó Dilma, con una pequeña diferencia con Aécio Neves, estuvo como casi dos años, eh, a Aécio Neves y el, el PSDB su partido intentando decir que fue fraude, cómo pasó en Estados Unidos, cómo pasó en varios lados. O sea, la derecha tiene esa receta, pierde las elecciones y siempre va a decir que hubo una fraude. Esa, esa es la, ese es el mensaje de Bolsonaro, pero lo más grave es que en este mensaje, sin darse cuenta, ¿por qué sin darse cuenta? Porque ese video se, se, se bajó de un montón de redes sociales de los bolsonaristas, porque se ven que es muy complicado el tema que estuvo con Janine Áñez en una visita extraoficial que hay que investigarla, ¿Haciendo qué? ¿Proponiendo qué? ¿Ofreciendo qué? En medio de todo el contexto que vivió Bolivia del golpe contra él. Claro, ¿dónde se reunieron? Eh, ¿Cuándo fue exactamente esa reunión? Eh, fue que llevó eh, a Janine Áñez el FAB 001 hasta Manaus, hasta Brasilia hasta San Pablo, donde se reunieron hay un montón de preguntas que están flotando en el aire pero me quedo en la parte dice la eh, expresidente de Bolivia Janine Áñez eh, eh, estuve con ella o sea, eh, nos quisiera que nos retrata, sí, por favor Daniel esa parte es muy importante eh, cuando él eh, señala que estuvo con ella eh, esa parte textual es tal y cual la dice en, el, eh, en portugués exactamente estuve con ella personalmente que estuve con ella personalmente y es una persona muy simpática dice bien ¿por qué te hago esta pregunta? y la subrayo y la remarco eh, hoy salió Janine Áñez a través de sus abogados a decir que eso era mentira pusimos el titular en el arranque precisamente de este sector y ahí mostraban que ella está negando absolutamente que hubiera habido algún encuentro con eh, el presidente Jair Bolsonaro. Por tanto, y ahí está el titular, Áñez dice que jamás se reunió con Bolsonaro y menos usando el avión presidencial, pero en la declaración, eh, como tú nos acabas de decir... El presidente brasileño Jair Bolsonaro dice, estuve con ella, eh, estuve con ella, por tanto se reunió. ¿Qué opinas de este criterio eh, que es obviamente la negación? ¿Quién está mintiendo en este caso? ¿El presidente del Brasil o Janine Áñez? Ahora surge también otro interrogante. Bueno, en este caso suena como una paradoja, ¿no? Una paradoja porque... Eh, yo creo que estamos delante de dos mentirosos seriales, digamos, ¿no? Pero uno empieza a pensar y ¿por qué motivo si no fuera verdad Bolsonaro nombraría que estuvo con ella? Porque no es solo que estuve con ella, porque quizás estuvieron virtualmente pero dice, remarca, personalmente estuve con ella, personalmente y, y, y es difícil creer que eso sea una mentira más allá de que Bolsonaro es el rey de las mentiras pero están, están así al pasar, están como inocente, digamos, declaración, que quizá en este contexto, estamos hablando de 29 de julio, ya estaba en la cárcel de Giannini, creo, ¿no? Pero sí. es diferente si lo vemos hoy, digamos, ¿no? Con el, con el juicio que se está haciendo, con todas las denuncias de que la maltrata, es diferente. Bolsonaro siempre se manifestó en contra de todo lo que se hace en contra, eh, en contra de Giannini judicialmente y legalmente, pero... Esa declaración es como, es como un acto de sincericidio, digamos, de, del presidente brasileño, porque estuve con ella personalmente. No, no hacía falta decirlo, era, que, mira, mira lo que hicieron con Janine, y está, es una injusticia, porque no hizo nada, no hizo ningún acto antidemocrático, pero estuve con ella personalmente. Obviamente que estuvo con ella. ¿Quién tiene que explicar ahora algo es la señora Janine Áñez, está clarísimo eso. O entonces Bolsonaro que salga a decir, no, estaba borracho, no sé, estaba mal, no fue así. Porque está clarísimo que estuvieron juntos personalmente. Bien, perfecto. Te agradezco muchísimo, Daniel. La última consulta ya eh, para cerrar este tema que está absolutamente claro. Ahí está la declaración. 26 horas de buscar de Daniel el lugar, el, el día, el mes exacto, 29 de julio del 2021. Cuando ya, Janine Áñez, tú consultabas ya estaba eh, presa precisamente por la investigación que se está haciendo acá en Bolivia. Entiendo, Daniel, que en las redes sociales se han borrado o están intentando borrar esta declaración. ¿Nos puedes confirmar que en el Brasil está pasando esto? Sí, no se encuentra el video. Si hacemos una búsqueda, la noticia está, porque el compañero Darío, el colega Darío, publicó por, por una fuente, él confía en su fuente, pero una cosa es una fuente, yo confío en mi fuente, si tengo una fuente, la, lo voy a dar igual, pero una cosa es una fuente que te dice algo, y otra cosa es la prueba, el video, el tipo hablando, ahí no hay, no hay fake news, no hay nada, en Bolsonaro en una live oficial, aparte, las lives son pronunciamientos oficiales del presidente de Brasil, es como una comunicación oficial, es como un documento público, es el presidente de Brasil, y ahí está hablando eso, obviamente, los cuando empezó la noticia a circular y que el video no, no aparecía, seguramente grupos bolsonaristas o, tenían, porque deben tener los archivos, y seguramente tenían subidos a YouTube, nada más porque, la, como, como dije antes, esta live dura más de dos horas, entonces es muy difícil encontrar, son 30 segundos o menos lo que habla de, de Janine Áñez, es muy difícil encontrar, entonces quizás lo que se borró, porque no se encuentra el video en ningún lado, es el, la, la parte esa que ustedes editaron y cortaron, eh, no está en ningún lado, no se encuentra, no se encuentra. Habría que hacer el trabajo que hice, 26 horas escuchando las lives de Bolsonaro de, de, de la semana pasada hasta, llegué hasta julio, mira, ahí llegué y encontré. Entonces no hay en ningún lado este video, cortado y editado, digamos. Está la, eh, la live está en YouTube, pero son dos horas y pico del día 29 de julio. Bien, Daniel Oiticica, periodista brasileño que nos ha acompañado esta noche. Te agradezco profundamente, Daniel, porque alguien decía, y, y la propia defensa de eh, Janine Áñez, no hay pruebas, es una mentira, en fin. Bueno, la gente sacará sus conclusiones, porque ustedes lo van a volver a ver ya en el final, nuevamente el video, así que prepararse para ver y escuchar lo que dice el presidente brasileño que reconoce que eh, estuvo con Janine Áñez. Eh, Daniel, si quieres decir tu mensaje final, eh, por favor, muchas gracias por el contenido, por el trabajo que te ha llevado por todas estas horas, pero creo que el resultado es, para poner en evidencia, una prueba de la declaración del presidente brasileño. Gracias. Yo creo que el mensaje es memoria, verdad y justicia. Acá no se busca venganza, acá no se busca encarcerar a alguien porque sí, o porque es de derecha o de izquierda, no. Se busca la justicia, la memoria y la verdad. Entonces yo creo que este video y con toda esa, esa, esa, esa historia que gracias al compañero Darío de Página 12 se, se pudo conocer, esa historia es, más un, es un paso más en la búsqueda de la verdad, de la memoria y de la justicia de lo que pasó con los hermanos bolivianos. Yo creo que ese tiene que ser el mensaje. La justicia es la que tiene que actuar. El periodismo hace su rol, tiene su rol y es muy importante. Yo no estuviera 26 horas buscando eso, quizá el video nunca aparecería, porque quizá algún vivo antes lo hubiese encontrado y lo hubiese borrado. Pero ahí está, un paso más, pero que actúe la justicia para que tengamos... Verdad, memoria y justicia y que esas cosas no pasen nunca más en nuestros países y en nuestra región. Verdad, memoria y justicia. Muchas gracias. Un gran abrazo, Daniel, y también a Darío, con el que conversamos el día martes pasado, que nos dio ya eh, cómo se había llegado a este video y los detalles que publicó precisamente el periódico Página 12 de la Argentina. Vamos a mostrarles a continuación el video... Ahí está la declaración, con el texto que eh, acompaña precisamente, porque habla en portugués el presidente del Brasil. Atendendo a seus editores, atendendo a seus patrões, para onde pode chegar o Brasil? Olha, este presidente da Bolívia, Janine, tive con ella una vez, una pessoa simpática, está presa, sabe cuál es a acusación? Atos antidemocráticos. ¿Alguien consegue asociar alguna cosa que acontece en Brasil? Tenemos un deputado federal preso. ¿Fue ignorado el artículo 53 de la Constitución? Seguramente este es un tema que dará mucho de qué conversar en los siguientes días, pero tenemos que dar un giro completo en la información para ir con temas policiales, porque...